Hola, vamos a realizar un dictado. Espero que ya tengas lápiz y papel. Recuerda lo que te voy a decir. Este dictado tiene tres oraciones. Después de cada punto, debes comenzar a escribir en el siguiente renglón. Comenzamos. Mi muñeca se llama María. Punto y aparte. Mamá tiene una mesa de madera. Punto y aparte. mis amigos, meriendan, manzanas. Punto y final. Cuando hayas terminado, Fíjate bien en el texto del vídeo para ver si lo tienes igual. Si puede ayudarte una persona mayor, mejor. Nos vemos en la próxima lección.